cadena Sport Club y hoy junto con OSDE te traemos una propuesta para que te mantengas en tu casa entrenado, activo y saludable. Hoy vamos a hacer una clase de GAP. GAP es una sigla que implica tres palabras, glúteos, abdomen y piernas. Eso es lo que vamos a trabajar más enfocado, si bien el entrenamiento se pone en juego a todo el cuerpo, vamos a focalizar en esos tres grupos musculares. ¿Qué necesitas para la clase de hoy? No vamos a trabajar con ningún objeto adicional de peso, pero sí vas a necesitar una colchoneta o algo para que puedas hacer el trabajo de piso y estés cómodo y agua. Eso es todo. El tercer factor súper importante que lo digo siempre es muchas ganas, mucha energía y muchas ganas de conectarte con vos y pasarla bien. ¿Estás listo? Dale, vamos. ¡Ok! ¿Listos? Primer bloque, vamos a hacer una entrada en calor con movilidad articular y ya de ahí nos pasamos al trabajo de piernas, que va a ser piernas, bien enfocado en piernas y piernas con glúteos, con activación de glúteos. Después de esto vamos a pasar al segundo bloque, en donde vamos a trabajar glúteos a full y el tercer bloque va a ser abdominales y vuelta a la calma. ¿Ok? Vamos. ¡Ay, I can walk I can you yes. piernas. cerralo, abrilo, ok, subí uno y otro. para muchos glúteos que vamos a usar, la colchoneta o la manta o lo que vos tengas para que te resulte más cómodo apoyarte en el piso y hoy nada más que eso cosas técnicas que te voy a mostrar eh, la posición de base de donde vamos a partir te vas a poner en posición de banco que es como si fuera una mesita ves ahí donde tenés las manos ahí vas a apoyar los antebrazos y vas a elevar una pierna Y en esta oportunidad vamos a partir desde ahí hacia arriba Si ¿Sí? Hay otros ejercicios que se hacen desde abajo En esta oportunidad vamos a ir hacia arriba Y lo que va a guiar el, mo el movimiento es el talón ¿Listo? ¿Estamos listos? Dale Música Ok vamos A posar los antebrazos Vamos a ir con la posición 3, 2, 1, subo. Eso. Sostenelo. Un poco más. Muy bien. Ok, te quedas arriba. Mira ahora, pataditas hacia arriba. Chiquito. ya se empieza a sentir, ¿no? recién empezamos. Un poco más. Un poquito más. Sigue. Ok. Vas a apoyar el pie. Levantar las manos. Y ahora lo vas a hacer punta talona. Apoya la punta y sube. Eso. Sigue. Talón. Eso. Un poco más. Muy sencillo. Pero a veces lo más sencillo es lo que más resulta. Y vas a quedar arriba. Y ahora vas a ir con el talón a la cola. Talón a cola y extender. Dale, en tu momento, conectate con tu cuerpo, está buenísimo. Y aparte, ya estamos para el lado del verano. Me quedo y partí. que en esta Pueden hacer todo subo, subo, subo, subo, subo. Fíjate que impulso con el talón hacia arriba. Ok, chiquitos. Y esta parte ya no da más, pero sí. Vos sabés que cuando tu cabeza te empieza a decir no basta, no es para mí, no puedo, no puedo más, esto es el máximo. En realidad estás al 30% de tu capacidad real. Acordate ahí la cintura. Por lata. ¿En Un poco más. que yo? Vamos. Dale que ¿Es la última vuelta. Sigue. que más? Dice que no se necesita ponerle peso para que sea intenso. Ok, junta, abro. básico que me encanta a mí porque es básico pero trabaja muy intenso el abdomen y sirve mucho para entrar en calor y parte de nuestro cuerpo ok te pones boca arriba vas a focalizar tu abdomen, vamos a partir de ahí las manos atrás en la nuca los codos abiertos el cuello va a estar suelto no vas a hacer fuerza con esa parte y vamos a empezar en 3, 2, 1, arriba. Son crunch o cortitos, como les digo yo. La mirada está hacia arriba y adelante. Seguido, dale. <tose> <Sigue>. <tose> Un poco más y ve ok, me quito con la cabeza arriba voy a llevar las piernas arriba yo tengo ahí dos posibilidades Deja las manos ahí o las llevas acá. y ahora los que van a moverse son las piernas respiro vuelvo, respiro vuelvo, estirro en ¿sí? vez acuérdate, las manos que están acá o las puedes estrenar y puedes tener detrás de la cabeza bajo y subo yo bajo una pierna hasta que nos subió la otra empezamos a trabajar la parte central del abdomen y soas sigue un poco más Dale, que ya lo tenemos. Último, me quedo. Vuelvo a los cortitos, pero ahora con las piernas elevadas. Se empieza a sentir. Sigue. Eso. Un poco más. Ok, quédate ahí. Nuevamente sostener. Y vamos a ir como a una bici girada Ahí. Le damos un poquito más de velocidad. que tenés que tener en cuenta en la plancha, mientras te y te distraigo. ¿sí? La cola tiene que estar en línea. Es uno de los errores más frecuentes que la cola se levanta o se hunde. Tiene que estar en línea los hombros y la palma de la mano también. Y tenés que focalizar en sostener esa posición justamente con la fuerza abdominal un poquito pero le vamos a poner un poquito de picante ok venite Subí. una y otra pero la cola sigue en línea sigue no ok cambiamos mira ahí Mountain climbers lento no ok seguimos en la parte central te vas a poner con pues la espalda reclinada tenés dos chances dos opciones O lo haces con los pies apoyados pero el torso en las dos va reclinado si vos tenés el torso acá no va a funcionar como abdominal lleva el torso reclinado opción pies apoyados y vamos a sostener esta posición. Segunda opción. Los pies arriba. Y sostenemos. Dale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a hacer parecido a lo que hacemos antes. Estirás una pierna, sostenés. Quédate ahí. Este trabajo abdominal en donde sostenes una posición contrayendo los músculos se llama isometría de nuevo respirar la otra le ponemos velocidad tal, tal, tal, Muy bien acordate si esto te resulta muy difícil Sostenés solo la posición, descansando y volvés a la posición. ¡Quédate! Vuelvo a decir, o esta noche acá, pero el torso reclinado, o lo hacemos acá. Vamos a ir a tocar los talones. Toco talones, dale. Un poco más. Se ¡Uh! siente. Se pero esto no terminó, lo vas a cruzar de ahí. Los hombros acompañan. Dale, dale. Vamos que se puede. Lo puedes hacer acá. Ok. Volvemos a los cortitos. Relaja un poco. Concentra el esfuerzo en la zona media. Sigue. Un poco más. Bien, ¿no? Un poquito más. Ok. Apoya la cabeza. Y ahora vamos a subir las piernas. Cuestión es importante. Importante. Cuando trabajas estos ejercicios en donde vamos a subir y bajar piernas. Si tienes algún dolor lumbar. Ponete sí o sí las manos debajo de la cola. Si este valor es muy intenso, esto no lo hagas. Lo puedes hacer con acción desde acá. Y bajar. ¿Ok? Si vos sos más avanzado en abdomen, también puedes hacerlo con las manos en la cabeza y la cabeza extendida. Vamos a ir por la acción intermedia. Y vas a bajar. Subir. ¿Te acuerdas que en primer lo que te dije que íbamos a trabajar un poco más las piernas? En todos estos ejercicios donde tenés elevaciones de piernas se trabaja mucho también la fuerza pierna. ¿Querés probar? ¿Probamos con la cabeza arriba? Dale. ¡Pruébalo! La superación se encuentra en eso, en ir probando... En ir avanzando. Lo resulta muy difícil. por al anterior. Y la próxima volvés a intentarlo. Ok. Mira ahora. Vas a cruzarlos. Vamos a poner las manos debajo de la cola. Subo y bajo. En zig -zag. Un poco más. Un poquito más. Sigue. plancha ok pero esta vez no vas a hacer una plancha completa vamos a hacer lo que se llama posición de oso en donde también vas a trabajar con isometría vas a partir de la posición de banco que es esto como si fuera una mesita, un banco solo que el oso lo que no hace es apoyar las rodillas entonces apoyar las puntas de los pies en el piso y apenas levantás las rodillas. Porque es apenas. Mirá lo que pasa si yo levanto mucho las rodillas. Se me levanta la cola. Y eso nos queremos. vamos a sostener acá? Vamos a contar hasta 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora voy con mano y pico contrario. Adelante y vuelvo. Vamos. Que no se levante la cola. Seguimos trabajando la zona media. Una y una, dale. ¡Pac! Un poquito más. Vamos a estar un lado y para el otro. con el torso. Te mueve la colchoneta, no pasa nada. No, Dale. Un poco más. Y bien. Últimos. Aproja. Ok, mira ahora. Brazo extendido, pierna por arriba. Y si este set tenés un montón de personas abdominales que vas a poder hacer cuando vos quieras. Rodilla, rodilla, al codo y subo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repetimos. 8. El torso. Ay, mirad. Rotas. Y rotas. Roto. Importante. Este tipo de subidas, vos tenés que pensar que sos como un rol, como una alfombra que se enrolla. Gracias. Excelente. Te pones de costado. Vamos a hacer una plancha lateral. Codo y hombro en la misma línea. Y el juego, la cadera y los pies en la misma línea también. ¿Ok? Arriba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8. 7, 6, 5, 4 3 2 1 7 6 5 4 ¿Te animas? 2 1 Mira ahí Ya sé, este es el espíritu tuyo que dijo basta, por favor, te lo pido. nada, no, dale, dale que se puede. Cuando tu cabeza empieza a decir basta, decir estás al 30% de tu capacidad real. Así que imagínate esto lo que tenemos por delante. Ok, me voy para el otro lado. Recuerda, empezamos con planchas común. Lateral. Codo, cadera, pie en la misma línea y subo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me voy arriba. 4, 3, 2, 1. Anímate, dale sigue un poco más vale que ya lo tenemos me quedo ocho, vale enroscas uno fíjate que el hombro intenta meterse cuatro más 4, 3, 2, 1, ¡Uh! aplaza, extiende el brazo, acordate, el peso va un poquito, esta vez hacia atrás. Y vamos a hacerlo suave y bien consciente. Ahí dale. Quieras, 3, 2, 1 y a loca. Excelente, chicos. Un trabajo intenso, focalizado, bien concentrado en abdomen. Toma agua si necesitas. Y vamos a nuestro bloque de elongación, estiramiento para cerrar la clase. Excelente. Bueno, en esta parte tenés que bajar un poco las revoluciones. Empezar a concentrarte en tu respiración. Y pedirle al cuerpo que afloque. Vamos a ir al revés. pals abajo. Vamos a empezar por el hogar, Lo último que recién trabajamos. Entonces, te vas a poner boca abajo y los antebrazos apoyados en el piso, en la colchoneta, todas las elongaciones, lo que vas a hacer es pedirle lo contrario a lo que venías haciendo, es decir, venimos contrayendo y ahora le vamos a pedir al músculo estirar. Y y entonces, este cambio tiene que ser muy suave y paulatino. Entonces. Si no, vas a lograr un efecto contrario, que el cuerpo resista y el lugar a, el lugar, en lugar de elongar y aflojar, lo va a poner más tenso. pasar los antebrazos. En esta posición, que ya estás hace un ratito, ahora vas a llevar la mirada hacia adelante y vas a imaginar que del el pecho te sale un cordón. Poner el color que quieras y desde ese cordón te tiras hacia adelante. La pelvis anclada en la colchoneta. Entonces tenemos dos puntos de estiramiento. El anclaje de la pelvis en la colchoneta. Y el cordón que te lleva hacia adelante. ¿Se siente? sostener, Excelente. desarmar Y ahora vas a llevar las rodillas arriba. La cola va a quedar en esa escuadra. Vas a estirar bien los brazos hacia adelante y bajar el pecho si querés puedes apoyar la frente en la colchoneta vamos a elongar la parte so, intercostal. esa misma posición la vas a llevar hacia un costado y de nuevo baja vuelve al centro y ahora para el otro lado al centro, en la oración mide poquito en la oración se focaliza en los grupos que estuvimos trabajando, ahora vas a llevar una pierna hacia adelante fíjate que este ángulo no quede así ¿sí? De recto, obtuso y lo que vas a hacer es llevar el peso del cuerpo adelante y la rodilla hacia abajo la vas a extender hacia atrás, la cadera va a bajar y estás colocando ahí psoas la cara interna de la pierna, y este músculo tan importante del que te hablaba antes que conecta nuestra espalda con nuestras piernas ok busca estabilizarte en un lugar donde estés cómodo y prueba, si no lo puedes hacer diferente subir la pierna de atrás y acá estamos elongando cuádriceps si esta posición te hace dolor la rodilla, no te preocupes Subís, Te sostenés de algún lugar Donde te sientas firme Y la llevas ahí ¿okay? Okay. Vamos a cambiar de pierna De nuevo La rodilla de abajo La llevas hacia atrás La cadera baja Se siente el estiramiento En la parte interna de la pelvis Interna de la pierna Qué lindo se siente Eso es lo que tiene que producir Un estiramiento Una linda sensación Ok. Un Afloja Aflojar. Mira. Te vas a ir al centro. Te sentás. Ok. Junta las plantas de los pies. Y baja las rodillas. De lente, vas a estirar una pierna y la otra la vas a llevar por arriba lo más apretada como si la quisieras con todo tu corazón bien apretada y el brazo del mismo lado de la pierna va hacia atrás acá vas a hacer una torsión pero la vas a focalizar desde el hombro, no el cuello no pense en la parte del cuello ¿verdad? el hombro hacia atrás pronuncia más la sensación de estiramiento. Excelente, volve al centro, desarma y vamos con la otra. Agarrate bien fuertes a rodillas y vamos a ir con la mano atrás y rotado. Date cuando haces las torsiones no focalizar en el cuello que no se tense esa parte abrí y ahora lo que te pido es sentate con los isquiones que son los huesitos en donde se apoyan los glúteos la cola y vas a imaginar tu columna vértebra por vértebra que crece y se estira hacia arriba Miren como si te tiraran de un cordón ahora desde la tapa de tu cabeza y las manos vas a llevarlas al centro y vas a bajar con la espalda derecha, sin curvarla, hacia el centro hasta donde llegue hasta ahí, está perfecto. No tiene que doler. Inhalá, exhalá. Cuando inhalas el cuerpo se prepara para la acción. Es decir, se tensa. Cuando exhalas es cuando el cuerpo afloja. Sostenelo. Acordate, no tiene que doler. Ok, vas a subir ahora con la espalda así, bien derecha. Los izquierdos clavados al piso. Excelente. Volvemos al centro. Te vas a poner cómoda o cómodo. Y vas a ir con las manos hacia arriba. Un brazo lo apoyas y vamos al costado. Si puedes apoyar el antebrazo sin que los suspiones, sin que la cola se despegue de la colchoneta, excelente. Si no, lo no dejas como estaba: con la mano. Ok. Esa mano vuelve. La vas a dejar atrás. Te vas a ayudar con la otra. Hay nada más lindo que hacer actividad física. Decime si no. Ok. Ese brazo por adelante. Ese mismo brazo, con todos los deditos, vas a agarrarlo y vas a estirarlo adelante. Ok. Vuelvo a estirar hacia arriba y ahora apoyo la otra mano y me voy de costado. Podés apoyar el antebrazo sin que se pegue la cola. Valo. Vuelvo al centro. Por arriba. Que el hombro no se vaya arriba. Ubícalo. Ubícate el hombro va a ser que se vuelve para arriba, bueno, no está de que quede abajo. Vamos con la mano hacia adelante. Excelente. Vas a apoyar los dos pies. Vas a ir una inhalación bien profunda de abajo hacia arriba y te vas a estirar arriba. inspira los laterales y aflojá llenate de todo lo bueno y que todo lo malo se vaya ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! Muy agradecida por esta posibilidad que me está dando por Club de que vos conozcas mi trabajo de llevarte un poco de alegría de bienestar a tu casa eh, y muy agradecida con conozle también por facilitarme este canal para que tenga contacto con vos Acordate que OSDE tiene un montón de clases disponibles en su canal de YouTube. Aprovechalos eh, y podés hacer un montón de disciplinas. Acordate que está bueno si haces una disciplina de fuerza. También eh, mechar con alguna clase de yoga, stretching y tenés un montón de opciones. Nuevamente gracias y espero verlos en nuestro próximo encuentro. Adiós.